Hemos decidido hacer este vídeo para decirte, que si estás pasando por alguna adicción, decirte que no estás solo. Si tenés algún familiar que esté pasando por ella, te pedimos que no lo juzgues, bríndale todo el apoyo posible para que se sienta que cuenta con tu compañía ya que, esto es crucial para su recuperación. Porque las adicciones no son nada de otro mundo, son algo muy común en nuestra sociedad y hay de todo tipo, desde el consumo de cocaína hasta el uso de dispositivos tecnológicos. La persona que la sufre no es ningún vicioso, no elige tener este padecer, Tampoco tiene una debilidad moral, simplemente a veces no tiene las herramientas para salir de ello. La adicción es una enfermedad que tiene signos y síntomas que son detectables y que además se pueden prevenir si se quiere. El adicto se ve constantemente comprometido con su sistema de gratificación y de recompensas. Esta es la manera que tiene el cerebro de producir la felicidad psicológica cuando se lucha contra un dolor que necesita ser aliviado, como el abandono, la violencia, el abuso, entre otras. Las personas con adicciones pueden presentar muchos cambios en su conducta, que van de violencia hasta la depresión durante su proceso de intoxicación. El adicto puede romper relaciones con las personas cercanas a su entorno, como la familia. O en los peores de los casos, atentar contra su propia vida. Dejemos en claro, que sufrir de adicciones no es sinónimo de delincuencia, sino de supervivencia constante contra los hábitos, hasta que la vida del adicto llega a un momento de que las condiciones en las que se viven, se van de las manos, desatándose el descontrol. Entendemos por lo que estás pasando, con lo que estás luchando, ese vacío que no te deja saber si algún día vas a dejar de depender de eso. Ese deseo de llamar lo menos la atención y vivir con la preocupación de que dirán los demás o tu familia. Sentir cada vez más la pérdida de fe en vos mismo. Sentir que esa adicción que te desconecta de la realidad todo el tiempo, ahora te prohíbe disfrutar de tu familia, amigos y tener una vida plena. Pero vamos, no perdamos las esperanzas, nada está perdido. Todavía hay una nueva oportunidad que se presenta cada día, que consiste en tomar la decisión más importante de tu vida, la cual es reconocer que ya no podemos solos y que necesitamos de la ayuda de los demás para salir adelante. Por eso, te invitamos a que te animes a buscar ayuda o si tenés algún familiar o conocido al que deseas ayudar. Acércate a cualquiera de los centros de rehabilitación más cercanos, te aseguramos que ese. El tiempo que te va a llevar, va a ser la mejor inversión que hayas hecho para vos y para tu familia. Por favor, si estás pasando por una situación de adicción o estás al borde del suicidio, no dudes en pedir ayuda en los centros de prevención más cercanos a tu localidad. Estamos para ayudarte.